Vamos a continuar también con campañas de concienciación que vamos a desarrollar en centros educativos de los 21 municipios de Gran Canaria. Estas campañas forman parte de un proyecto didáctico educativo en el que la empatía y el humor... Pretendemos que sea la principal herramienta de concienciación social, que los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes se acerquen a través de la empatía con humor y juego para que entiendan dónde están las barreras, qué es la accesibilidad y sobre todo que hablamos de derechos humanos. En esta campaña, pues, contamos con distintos personajes que son los que van a desarrollar las actividades, como... Axe y Sible. ¡Uy! ¡Uy! <ríe> sí, sí, sí, sí. Mira todo eso, que te cuidado! maravillosa, Oye, qué chiquito desastre de mundo tenemos, ¿eh? Bueno, ah, pero <risa> podemos arreglarlo, es <podemos> <risa> nuestra labor, arreglar el mundo. <risa> claro, Me claro. Estaba trabajando yo porque ya se el días jugando. Bueno, bueno, dejémonos de tonterías a Axe y presentémonos que esta gente aún no nos conoce. Me gusta la idea. Presentémonos. Dale los buenos días, yo te doy los buenos días. Y es que no nos estamos saludando entre nosotros, estamos saludando a esta gente, presentándonos a esta gente. Ah, claro, nosotros ya no. Bueno, muy bien, empecemos. Nosotros somos. ¡Haxei! ¡Y tú! ¿Y cómo me llamo yo? Pues como te puso tu madre y tu padre. cómo te pusieron <risa> mi padre y mi madre? Pues como te llamaron. Sible, me llamo Sible. Y si te sabes tu nombre, ¿por qué tanta tontería? ¿Por qué? Porque yo no lo sabía. Y juntos somos... ¡Axe, ¡Axe y Sible! sí, Axe y ella Sible, Sible, lo juntos los dos. Pero bueno, Axe, vamos a explicarle a esta gente en qué consiste nuestra misión, ¿no? Oh, claro. Nuestra misión, sí, sí, nuestra misión. Sí, claro, claro, porque resulta que nos han encomendado una tarea dificilísima de cumplir. Y ahí vamos a necesitar la ayuda, claro, porque les explico que las autoridades de nuestra isla nos han encomendado la difícil tarea de romper todas aquellas barreras que impiden que el mundo sea un lugar mejor para todos, poniendo especial interés en romper todas aquellas barreras que impiden la aceptación, normalización y movilidad de todas las personas que tienen otras capacidades en este mundo. Y ahí es donde verdaderamente vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes. Sí, porque ustedes son una parte importante para conseguir nuestro objetivo. Importante. Por eso vamos a estar en 21 municipios, en los colegios, buscando la ayuda de todos los niños y niñas para que pasen y disfruten de nuestras aventuras. Y estamos súper ilusionados porque resulta que vamos a comenzar ya el miércoles 11 y estamos deseando que los niños y niñas nos reciban con toda la ilusión del mundo para que nos ayuden en nuestra visión, ¿verdad? Sí. Es lo más que nos apasiona. Sí. Trabajar en equipo. Claro. ¿sí? Para crear un mundo mejor. Sí. Crear un mundo sin barreras. Sí. Crear una gran canaria accesible. Sí. ¡Una isla de todos! ¡Y, y para, para todos! todos. Sí. Nos queda mucho por hacer, pero vamos, que seguimos buscando y usted sí, sí, nos sí, va a sí, ayudar. Sí. Y usted, y usted y todo. ¿no? Que nos vemos pronto, ¿eh? Porque, que, que con muchísima ilusión les esperamos. Porque vamos pues, a, vos, a vos, ir